¿Qué pasa compitruenos? Hoy os traigo cómo hacer shiny hunting en manadas a la perfección, sin cometer ni un solo error. Ya sé que es que el último vídeo que hice era muy parecido, pero es que me habéis dicho que lo repita porque hay ciertos detalles que son erróneos y tenéis razón, ¿vale? Ahora ya se sabe muchísimo más acerca del Shiny Hunting en manadas, así que lo vamos a hacer juntitos y os voy a explicar eh, cómo lo podéis hacer, eh, vamos, lo más limpio posible para no perderos ni un solo Pokémon ni un solo Shiny y que salga todo, vamos a pedir de boca. Así que vamos a la partida que la tenemos aquí preparada como siempre y lo primero, primer paso igual que en el otro vídeo, es quitar el auto guardado, ¿vale? Fácil y sencillo, te vas a las opciones que es en el menú de objetos, te vas hacia la derecha usando ZR y en opciones simplemente quitas el guardado automático, lo dejas en no. ¿Lo he puesto en sí para este vídeo? Sí, lo he puesto solamente para que vierais cómo se quita, ¿vale? vale Ahora bien, paso número 2, tenemos que buscar eh, una manada, obviamente, es el, es el método de shiny hunting de, de, caned, de cadena de manadas, así que habrá que buscar una. ¿Cómo se busca? Pues simplemente vas a salir de la villa y si el guarda te dice que ha visto manadas, es que las hay, pero si no, pues no. ¿Qué pasa si no te salen manadas? ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo puedes hacer que aparezcan? Vale, hay mucha gente que dice que la mejor manera es entrar y salir de territorios, pero en particular a mí no es lo que mejor me ha funcionado. Entonces, eh, ¿podéis hacerlo así? Sí, podéis hacerlo así. Entras al territorio, vuelves a Villa Jubileo y vuelves a comprobar a ver si hay algún alguna manada. Pero si no, si no tú estás haciendo esto constantemente y no te aparece ninguna manada, lo que yo te recomiendo es que te dediques a capturar Pokémon en, en cualquiera de, las, de, las, de los territorios, ¿vale? Si, si, si, si, si veis, mira, solo con salir y Entrar ya me han salido una manada. ¿De qué? De, de macho Bueno, no es, no es la mejor manada, ¿vale? De, desde luego. Pero bueno, eh, si haciendo esto no te ha pasado, no te aparecen manadas, captura 20 Pokémon... Y con 20 Pokémon habrás avanzado en el tiempo en el juego suficiente para que puedan aparecer Pokémon, ¿vale? Este es mi consejo personal, que en muchísimas días no aparecen y que yo creo que a mucha gente le va a servir, ¿vale? Porque de verdad que eh, yo alguna vez lo he hecho y ha sido mucho más rápido que estar saliendo y entrando, que a veces era imposible. Vámonos a este territorio a buscar esta manada de Machoke Ya estamos aquí en el territorio de Machoke y lo que vamos a hacer es nada más entrar, guardar la partida. ¿Por qué? Porque esa cadena de Machoke eh, ya está definida, digamos, ya es fija y eh, desde aquí podemos ir a por ella y va a ser siempre igual, ¿de acuerdo? Así que si hay un Shiny y lo perdemos, lo que tenemos que hacer es reiniciar desde aquí para ir a por él. Pero ojo, eh, los 12 Pokémon que haya en esa manada no tienen por qué eh, aparecer siempre igual y ahora os voy a explicar eh, por qué, ¿vale? Pero bueno, ya hemos guardado partida y podemos ir a por él. Si de camino, si de camino a ese Shiny o estás tú explorando un territorio a, a tu bola y no, has no estás haciendo este, este Shiny hunting como tal y te encuentras un Shiny, lo que yo te recomiendo es que si no sabes cómo reproducir tus acciones para llegar hasta ese Shiny, guardes en el momento en el que ves el Shiny. Esto fue lo que dije en el vídeo anterior, que me dijiste que estaba mal, y no está mal del todo. Es cierto que eh, si guardas nada más ves el Shiny, existe una probabilidad de que luego, cuando reinicies la partida, lo hayas perdido, ¿vale? Existe. Pero no tiene por qué ocurrir. Y eh, digamos que los Shinies que aparecen cuando tú estás eh, paseando un territorio, aunque tú hayas guardado al inicio cuando has entrado, tus acciones dentro del territorio definen eh, qué Pokémon van a aparecer y cómo van a salir, si van a ser Shinies o no. Por tanto, si no eres capaz de reproducir tus acciones hasta llegar hasta ese punto, es mejor que guardes y evites que se pierda en, en ese momento, intentes recuperarlo por si acaso no lo capturas, eh, a que digas, vale, pues reinicio y voy a buscarlo otra vez. Puede que lo hayas perdido por completo porque varias acciones que hayas hecho no sepas sé, reproducirlas y ese Shiny desaparezca. Una vez dicho esto, ahora sí nos vamos a por esa eh, manada de macho No me lo creo <risa> Tío, que acabo de llegar y ya me ha salido un Shiny No me lo puedo creer, pero ¿esto qué es? Ostras, esto sí que es heavy, ¿vale? Esto sí que es heavy eh, Un Shiny en los cuatro primeros de una horda Bueno, es que las probabilidades de, de Shiny en hordas ya sabéis cuáles son vale, Son muy, muy, muy, muy altas y, y, y no he tenido ni que, ni que matar a ninguno Pero bueno, supongamos que esto no acaba de ocurrir Y ese Shiny no está ahí, ¿vale? Voy a intentar no ponerme nervioso A ver, lo que tenéis que hacer, chicos Es ir capturando Uno por uno a todos los Pokémon de la manada No luchar y no luchar múltiple, ¿vale? Ahora os voy a explicar por qué. Luchar uno por uno también es válido, pero mi recomendación es que no lo hagáis. Os voy a explicar eh, con detalle esto, ¿vale? Digamos que imaginaos que en esta horda hay 12 machos ¿vale? Eh, cuando tú capturas o eliminas a uno de estos machos, solo a uno, va a aparecer justo el siguiente de la cadena, de esos 12, ¿vale? Pero en el momento en el que tú hagas un combate múltiple, ya sea de 2, ya sea de 3 o de 4 incluso, de los 4 de la manada, lo que va a ocurrir es que en vez de aparecer el siguiente de la cadena, va a aparecer uno muy posterior, a lo mejor de la, siguiente, de la cadena de, pues de, de la segunda manada o de la tercera manada que estás encadenando. ¿no? Eh, esto quiere decir que si haces eso, si te pones a combatir con ellos, corres el riesgo, de saltarte Shinies, de saltarte Pokémon. En cambio, si tú capturas o luchas en una batalla de uno contra uno, el siguiente que va a aparecer es justo el único posible de la cadena. Eh, esto es un consejo importante, pero además eh, lo que yo os aconsejo es que solo capturéis. ¿Por qué? Porque luchar eh, implica que sin querer os podéis meter en una batalla de uno contra muchos. Así que dedicaos a, a, a capturar todo lo posible y olvidaos de andar luchando porque eso os va a llevar a un posible error y perder vuestro Shiny. Una vez aclarado esto, voy, voy a capturar mi Shiny, ¿vale? <ríe> que está el pobre aquí, más Sobadín que Sobadón. Ah, no, se ha despertado. Mierda, voy a cambiar de objetivo. Ahí lo tenemos a nuestro Shiny. ¡Paga! Toma, para tú. ¿Me lo llevo? Fácil, ¿no? Ahí está, mi Shiny, para mí, vale, esto es una tontería Lo que voy a enseñaros ahora es eh, a que no desaparece aunque yo haga soft reset, ¿vale? Porque imaginaos que yo, eh, como os he dicho antes, eh, termino de capturarlos a todos y no hay ningún Shiny Yo ahora lo que puedo hacer es soft reset, pero aunque vaya otra vez a la manada, va a estar el mismo Shiny, ¿vale? Os lo voy a enseñar, voy a, voy a resetear, estamos llegando... Y ahí está nuestro querido, precioso y maravilloso Shiny. Vale, voy a, voy a capturarlo otra vez. Y ahora lo... No, hombre, no. <ríe> Un Machoke prote protegiendo a otro Machoke. Lo capturo, ¿no? Dime que sí. Vale, ahí está. Me llevo a mi Shiny. No, no voy a continuar el tutorial por aquí porque quiero quedarme a mi Shiny, ¿vale? <ríe> voy a ir a otra manada. Esto es lamentable, pero bueno. Vale, ya estoy en la villa. Vamos a ver qué otras manadas podemos encontrar. Dime que no está solo la de Machoke. Oh, de hecho, no está la de Macho. <ríe> vale, tenemos la de Braviary, que ojito, porque me flipa el Braviary Shiny. Tenemos el Gligar y hombre, Bidouf. Mira, si teniendo la de Braviary, alguien elige la de Biduf, o sea, que se le a mi canal, por favor, o sea, directamente. Vamos a por este Braviary, obviamente. O sea, yo si lo conseguimos en vídeo, ya sería, vamos, maravilloso. Entonces, llegamos aquí. Ahora sí, guardamos partida. Por aquí, eso es. Partida guardada, estupendo Y ahora vamos a por la manada, que no sé dónde está Más lejos podía estar más lejos, hermanos Vale, compañeros, tenemos suerte porque eh, Bueno, suerte <ríe> Porque ahora mismo eh, los, los Braviari no son Shiny ninguno, ¿vale? Entonces, vamos a intentar capturarlos a todos Y una vez hecho eso eh, os digo cómo hay que proceder, por favor, que no me salga un Shiny, porque entonces ya es que, vamos, me cago en San Pito. Ya he terminado de capturar y de debilitar a todos los Rafflet, y como no había ninguno Shiny, lo que tenemos que hacer es directamente hacer Soft Reset. En este momento volvemos al campamento, reseteando la partida, ¿vale? Perfecto. Ya estamos aquí y ahora, como podéis comprobar, esa manada de Rafflet sigue estando en el mapa. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues como esa manada ya sabemos que no contiene ningún Shiny, nos podemos ir otra vez a Ciudad Jubileo, a Villa Jubileo, y una vez hecho esto, esa cadena... ...pasará a ser la cadena número 2, ¿vale? Esta cadena número 1 sabemos que no hay Shinies, podemos obviarla, no ir a por ella... ...y ahora cuando volvamos aquí, esa, esa aparición masiva debería seguir... ...y si sigue podemos ir allí a por eh, esos, esa segunda cadena donde los Pokémon ya han cambiado. ¿Qué pasa? Ojo, ¿qué pasa si en este punto eh, yo me doy cuenta de que la cadena de Raffles, ...digamos la, la manada de Raffles, ya no existe pues tranquilos, apagáis, re, hacéis soft reset otra vez y volvéis a Villa Jubileo y en teoría, pues hay otra probabilidad de que sigue, siga, sí que siga esa manada, ¿vale? Es decir, eh, si al volver a Villa Jubileo de repente no, no está la manada de Raflets, apagáis otra vez, volvéis a Villa Jubileo hasta que aparezca la manada de Raflets y podéis seguir con vuestra cadena, ¿vale? Ahora sí, vamos a la, a la base de las nieves. Una vez hemos vuelto aquí, volvemos a guardar. ¿Por qué? Porque estamos en la cadena número 2. No queremos eh, ...perder esa posibilidad de cadena número 3 o tal... ...vamos a la cadena número 2, que esto es lo importante... ...y ahora repetimos el proceso... ...básicamente vamos hasta donde están los rafflets, ...los capturamos uno a uno o los debilitamos uno a uno... ...y una vez hecho eso, eh, si no ha habido shiny... ...reseteamos una vez y otra vez y otra vez... ...y esta es la manera exacta para garantizar que vas a ver... ...todos los, en este caso, raflets posibles de esta de esta manada de esta cadena de manadas y eh, de que no vas a saltarte tu shi potencial shiny en ninguna de las cadenas. Y ya está. <risa> Así que nada más compañeros, hasta aquí el tutorial de cómo hacer shiny hunting, de hacerlo perfecto. Eh, ya sabéis, eh, no cometáis ningún error, hacedlo todo pasito a pasito como bien os he dicho. Muchos ya lo sabríais a lo mejor, pero bueno, yo lo dejo por aquí porque me gustaría tenerlo en el canal, que esté bien definido, que nadie me pueda decir, oye, no lo has explicado bien. No, no, aquí lo tienes bien definido explicado. Y nada más compañeros, nos vemos en el próximo vídeo. Dejad un super like de compito, no apretar ese botón como si no hubiera un mañana y nos vemos. Chao, chao.